Comencemos con el ejercicio 6. Nos pide que tomando como punto de partida el ejercicio número 5, realicemos un programa que al usuario le dé dos opciones. Cargar un producto, esa es la primera opción, e imprimir la lista de productos, es la segunda. Para cargar el producto nos dice que debemos de utilizar la función que nos devuelve la posición vacía, la que nos indica en qué posición, eh, cuál es la próxima posición vacía del array, y allí vamos a cargar el producto. Así que comencemos por dejar este código que nos puede ser de utilidad dentro de un ratito comentado, y vamos a armar nuestro menú de dos opciones. Y obviamente si no es ninguna de esas dos opciones, la, lo, vamos a hacer que el usuario rompa el lazo de iteración. O sea, vamos a generar, como ya hicimos antes, una variable que se llame opción. ¿sí? Vamos a hacer un, un do while. Y en el while vamos a seguir iterando. En tanto y en cuanto, opción sea, yo sé, vamos a usar distinto de 3 para salir, así queda un poquitito más, más elegante. ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ofrecerle al, al usuario el texto del menú y obtener la información. Para eso ya tenemos en nuestra biblioteca eh, una función que podríamos utilizar, la que nos obtenía un número. ¿sí? Así que escribimos UTN get y vemos qué opciones tenemos y aquí teníamos una que era getNumero a getNumero número tenemos que pasar un lugar para dejarnos el resultado fantástico, le vamos a pasar la dirección de memoria de la variable opción un mensaje, bueno el mensaje no va a ser ni más ni menos que el menú que nos pidieron que desarrollemos vamos a dejarlo un poquitito más bonito poniéndole 1 cargar producto vamos a arrancar con un salto de línea contra barra n, esa va a ser la primera opción del menú. Vamos a poner aquí otro salto de línea y a esto le vamos a poner 2. Punto, otro salto de línea y 3. Salir. Bien, ahí tendríamos nuestro menú. Podríamos dar un error también poniendo. Arrancando con un salto de línea, error, opción, inválida. Y ahora nos pide que le demos un rango. ¿sí? Si se acuerdan, nuestra función tenía, tenía un rango, un máximo, un mínimo. Así que le vamos a decir que nuestro mínimo es 1, nuestro máximo es 2 y que la cantidad de reintentos que queremos es 2 reintentos. Bien, ahí al final, punto y coma. Y creo que me quedó uno de más. Ok. Bien, no va a punto y coma porque estoy dentro de un if. Entonces no estaba de más. Y lo que tengo que hacer aquí es abrir el if. Fantástico. Ahí estamos. Recuerden que si quieren, esto lo, lo podrían poner en, en varias líneas de código como para poder verlo más cómodamente. Bien, entonces, ¿qué pasa si estamos aquí? Bueno, ya podemos armar un menú, un menú típico, vamos a dejarlo como un menú típico, lo armaríamos con un switch. Aquí pondríamos que lo que queremos analizar son opciones y haríamos los diferentes casos. ¿sí? Acuérdense que nosotros haríamos el caso 1 y siempre tenemos que poner el break y el caso 2. Después si surgen otros casos que nos vayan pidiendo los iremos desarrollando. Por ahora, en el caso de que pulse 3, no es ni 1 ni 2. Así que acá tenemos algo para hacer y acá tenemos algo para hacer. Lo que tenemos que hacer acá es imprimir la lista de productos. Eso está súper fácil. Ya la teníamos por acá abajo. Eh, no, no tenemos uno que imprimir una lista. Producto imprimir. Le decíamos que queríamos imprimir. y oh, pensé que es un desarrollador. Vamos a buscar... Producto, producto imprimir, update, ah oh no, ok. Producto imprimir, array, y límite. Eh, inicializar, imprimir, ah, oh, ok. Imprimir imprimía solamente eh, un elemento, así que bueno, nos estaría faltando una, una función que nos permita recorrer todo el array e imprimirlo. ¿sí? Ya tenemos la, la que imprime de un elemento, así que podríamos llamar a esa para, para lograr imprimir eh, nuestro array o bien podríamos desarrollar eh, esa función dentro de esta, ¿sí? como para que no haya tantas llamadas a, de una función a la otra, entonces en ese caso ¿qué haríamos? Bueno, nos podemos basar en la que inicializa el array, imprimir array Inicializa, no. Imprime el array de productos. Este imprimía un elemento, un producto. Este imprime el array completo. Eh, le paso el array. Sí, está fantástico. Va a verificar que esto sea distinto de null y que el límite sea superior a cero. Recorre todo el array, lo cual está muy bien. Y en cada posición del array lo que voy a hacer es imprimirlo. Entonces puedo tomar esto como inspiración y vamos a imprimirlo. A diferencia de lo que estábamos haciendo acá arriba, nosotros vamos a estar parados en i, vamos a imprimir el nombre y así sucesivamente, o sea, en lugar de tener un puntero, nosotros aquí tenemos un array productos en la posición i. Ahí imprimo el nombre, la descripción y por último, el precio. ¿Sí? Bien, ahora sí tenemos nuestra función que imprime. Pensé que ya la habíamos desarrollado al principio. Volvamos al h, agreguemos esta funcionalidad y ya podemos ir y testearla. ¿sí? Como para no desarrollar absolutamente todo y después testear. Sino que en este momento, si nosotros aquí llamaríamos a la función que imprime, ¿qué deberíamos pasarle? Bueno, deberíamos. En tanto y en cuanto no querramos verificar lo que devuelve, deberíamos pasarle el array y el límite ¿sí? o sea, el array en este caso es array productos y el límite lo tenemos en el define de aquí cantidad productos y aquí en la opción 1 vamos a dejar algo como para saber que pudimos entrar y que funciona vamos a escribir ahí un op1 con un salto de línea. Como para saber que llegamos hasta ahí. Vamos a salvar todo. Y vamos a compilar. Como estoy compilando por primera vez. Vengo y compilo aquí. Build project con el botón derecho. No tengo errores. Y ahora le doy correr. Como es la primera vez. Desde acá. Run as Application. Le digo que quiero correr ejercicio 6. Ok. Cargar un producto. 1. Tendríamos que haber impreso algo ahí. No lo estoy imprimiendo, así que me estoy mandando alguna macana. Imprimir lista de productos tampoco. Opción 3: salir tampoco. Ok. Vamos por partes. A ver qué macanas nos mandamos. Primer macana que nos mandamos. La función utn get número ¿Qué devolvía cuando estaba todo bien? Bueno, devolvía un 0. O sea que yo tengo que preguntar si esto es igual igual a 0 o negarla. ¿sí? Me olvidé de negarla para como me gusta escribirla a mí. Y después, ¿por qué la opción 3 me dijo opción inválida? Bueno, básicamente porque si la quiero como opción la tendría que incluir en el rango. Si no, también me la, me la va a terminar discriminando. Así que ahí guardamos, ya podemos compilar con este. Y podemos darle play con cualquiera de los play. Así que bueno, cargar producto, OP1, imprimir lista de productos... Me imprime cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la función de imprimir todavía no, en ella no hemos verificado si esa posición tiene algo razonable cargado. Entonces por eso imprime cualquier cosa. Así que ahí ya tenemos algo para arreglar. Opción 3, salir. Bien, o sea, antes de imprimir cada una de las posiciones, ¿qué tendría que preguntar? Bueno, tendría que preguntar por este campo... Ese campo que utilizamos aquí para inicializar, que es el isempty. ¿sí? O sea, yo en cada paso tendría que estar preguntando, antes de imprimir, si este campo es igual, igual a 0, o en realidad lo lo, lo lo puedo preguntar distinto, podría preguntar si es distinto de 1. ¿sí? O sea, cuando estaba vacío yo le puse un 1, pregunto si es distinto de 1. De cualquiera de las dos maneras está bien. La cosa es que no están no imprimiendo un campo que nosotros consideramos que está vacío. Entonces, de entrada, de esa manera, lograríamos que no se imprima nada hasta tanto y en cuanto no haya posiciones cargadas. Vamos a guardar. Podemos probar una vez más. Vamos a darle play de nuevo. En este caso, entramos a la opción 1. Me dice OP1. Doy imprimir. Y sigo imprimiendo absolutamente todo. Porque Ah, ok, ok. Está muy bien. Miren, ol... cuando comentamos todo nuestro código, nos olvidamos de esto que no deberíamos haber dejado de hacerlo, que era la inicialización. ¿sí? O sea, nosotros deberíamos haber inicializado nuestro, nuestro array, más allá de que imprimamos o no este mensaje de array inicializado ok, deberíamos de haber inicializado el array. ¿Para qué? Para asegurarnos que todas las posiciones de entrada están vacías. Con eso corregimos el error anterior. Vamos ahora a correrlo. Array inicializado, ok. Si le doy a imprimir, no imprime nada. Entro en 1, está todo bien. 3, terminó la aplicación. Fantástico. Entonces, ¿ahora que tengo que hacer? Tengo que, en el caso 1, permitirle cargar un producto. ¿Se acuerdan que cargar un producto nosotros lo habíamos hecho con esta función? ¿Sí? Si sí, lo copiamos con if y todo, acá podríamos poner que, que la carga se realizó correctamente. Por ejemplo, con un printf. Después de este mensaje lo pueden omitir. Entonces, pero ¿qué pasaba? Yo acá le estaba forzando una posición donde quería cargar el producto. O sea, yo acá lo quería cargar en la cero. El enunciado nos pide que lo carguemos en la posición, en una posición vacía. Nosotros para eso ya habíamos desarrollado una función que nos obtenía la próxima dirección vacía. ¿sí? La función era esta. O sea, nosotros teníamos esta función que nos devolvía el lugar libre. Índice lugar libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a esa función... Y ahí es donde vamos a guardar, en esa posición, es la que, en la que vamos a dar de alta lo que el usuario nos quiere ingresar. ¿sí? En índice lugar libre. Pero ¿qué pasa? Índice lugar libre nos tenía que devolver un número positivo, mayor o igual a cero. Si no, no había un lugar libre. Así que vamos a preguntar por eso. Vamos a preguntar si índice lugar libre es mayor o igual a cero... Ahí, mayor o igual a cero. Y en ese caso, sí, voy a cargarlo el producto. ¿sí? O sea, en ese caso, voy a hacer todo esto. En el caso de que no, en algún momento va a pasar. Ahora lo vamos a simular nosotros achicando el espacio del array. No, vamos a indicar que no existe más memoria, que no tenemos más lugares libres. ¿sí? Printf. No hay más lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, nosotros, en el caso de que el índice nos dé mayor o igual a cero, esto nos está marcando en rojo, ¿por qué? Porque no hemos declarado nuestra variable. En el caso de que el índice nos dé mayor o igual a cero, vamos a cargar. Y caso contrario, no vamos a poder cargar porque nos quedamos sin lugares. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una array de dos posiciones, así en la tercer carga deberíamos ya detectar ese error. Vamos a guardar todo, compilar, le damos play, inicializamos ok, vamos a cargar el primero. Nombre, TV, TV de 32, 10.000. Cargo ok. Sin primo, ahora hay un solo elemento, como pueden ver, que es TV, TV de 32, 10.000. Uno más podemos cargar, entonces vamos a dar carga, nombre. Eh, vamos a poner TV de 55 nombre inválido ok sí porque nombre tenía que ser usábamos la función nombre se acuerdan que no podía tener no podía tener números así que le pongo tele y en descripción le pongo tv55 precio no sé 100 .000. carga ok o sea si imprimo ya ahora debiera de haber habido dos elementos en tanto y en cuanto todo esté funcionando bien algo no está funcionando bien porque me sigo quedando con la TV de 32 y no estoy viendo la otra, o tengo un error en la función de imprimir, o tengo una, un error en la función que me encontraba el índice vacío, así que vamos a ver qué nos pasó acá, vamos a tratar de cargar un elemento más, cargo un producto plancha plancha 1000 Me sigue diciendo cargo OK y cuando imprimo no está, así que algo una macana nos estamos mandando. Vamos vamos a buscar porque puede ser una macana que nos hayamos mandado antes inclusive. Si ¿Sí? Claramente el de índice lugar libre está devolviendo algo, porque si no yo no estaría llegando a llamar. ¿Sí? El momento de quizás la carga no nos esté quedando no nos esté quedando bien. Vamos a analizar a ver qué hacemos aquí en esta, en esta función. Vamos a la declaración de esa función. Bien, aquí recibíamos el índice donde íbamos a cargar, verificábamos la relación con el límite. Eso está bien. Y si logré cargar en ese índice, cargué los tres datos del usuario. Bien. ¿Qué omitimos hacer acá? ¿Qué nos equivocamos? Que seguimos utilizando esto, que esto era anterior al isEmpty. Nos estamos olvidando de poder en, eh, indicar que esta posición dejó de estar vacía. ¿sí? O sea, nosotros tendríamos que... Aquí, una de las formas de hacerlo sería... Agarramos el array producto, que ya está bien... En la posición índice, punto is empty, tenemos que decir que dejó de estar vacío. ¿sí? Pasó a estar ocupada esa posición. Dejó de estar vacío, entonces en ese caso debería esto comenzar a funcionar. Vamos a probar de nuevo. vamos a correr. Bien, vamos a cargar un producto. TV. Descripción. TV32. Precio 10. Vamos a imprimir la de TV32. Está bien. Vamos a cargar otro producto. TV. Descripción. TV50. De Precio 20. Me dice que la carga también está ok. Sin primo, ahora veo los dos. ¿sí? Veo el TV de 32 y el TV de 50. Falto. Lástima que no, no pusimos un, contra, un salto de línea entre una impresión y otra de la lista. Ahora se los vamos a agregar. ¿Qué pasaría si quiero cargar un tercer elemento? Bueno, si quiero cargar un tercer elemento, ya me dice que no hay más lugar. Ni siquiera me llega a pedir los datos. ¿sí? Así que ahí se está comportando como esperábamos. Vamos a analizar eh, la función que imprime que la acabamos de desarrollar. Donde la dejamos aquí, imprime array. Bueno, podríamos para que se vea un poquito más bonito, podríamos haber saltado cada línea aquí. Y acá estábamos preguntando si no estaba vacío. Fantástico, bien. Bien. Bueno, ahí estaríamos. Vamos a darle un, una última pasada. A ver si ya cumplimos con todo lo que nos pidieron. Cargamos un producto. TV. TV 32. Precio 1000. Cargamos otro producto. Plancha. Plancha o algo parecido, ahí plancha, precio 1000. Ok, modo de atacar a otro producto, no hay más lugar. Imprimir, bien, ahí ya imprime con salto de línea, ¿sí? nos imprime la TV y la plancha. Opción 3, salir. Fantástico, ahí podemos, podemos seguir con el siguiente ejercicio, pero con esto ya estaríamos cumpliendo con lo que nos pedía el número 6.